Bueno gente, ¿qué tal? ¿todo bien? Hoy vamos a hacer un Challenge Swap con un sitio Comunica, digo Luis GD. Hola, ¿qué tal? Pues aquí lo tenemos, así que... hay que no sepan qué consiste en un Level Swap, Challenge Swap o lo que sea, Dani explícaselo, por favor, para que sea nuevo. Eh, es sencillo, los dos vamos a comenzar a crear un nivel, que va a ser un Challenge en esta ocasión. Entonces tenemos como unos 20 minutos para crear. Cuando se acabe ese tiempo, lo vamos a pasar al otro. Y ese otro lo tendrá que continuar durante otros 20 minutos. Y es eso. En pocas sí, años creando. Pero bueno. <risa> Vamos a dale. decir como que se te, se te ha entendido completamente. Bueno, como sea. Demol. Bueno, pues me silencia la que la activa. Así que a la de 3, 2, 1, ya. Me corro. Vale. La canción que he pillado es Climax. Esta. que voy a hacer unas duales, me van a ser como el culo, pero qué le importa? <risa> bueno, vamos a empezar con un por tp y vamos a hacer algo así. Y empezar por cuatro, claro, es, es muy importante. Eh, sí, hermoso, bello. Mm, no, no sé yo, eh. No, vamos a ponerlo aquí. Ah, vale. tenemos esto así, O oh, vale. Más. He gastado como la mitad de mi tiempo solo en la transmisión Sí, muy bueno. Vale, y sí, mejor hago... Así. Ah, vamos a poner un poquito aquí para aumentar la dificultad. A ver. Entonces, aquí de la nada vamos a poner una rueda. Por la face. Y ahora aquí un UFO. ¿Qué pasa si aquí con... Ponemos Tenemos una rueda Para que golpen los Luis. Se murió. Estaba hablando y estoy silenciado. Soy pendejo. Buenísima. Bueno, pues el tiempo se ha acabado. Han pasado los 20 minutos. ¡No me jodas! Los 20 minutos más cortos de mi vida, amigo eh, Por dos Lo peor es que te digo, me tocó cambiar de canción <risa> Qué grande <risa> Qué mi grande trato, Intento hacer una idea disparatada, loca, sin sentido Que no debería haber hecho, pero aún así lo he hecho Mira, a mí la idea de cambiar canción me ha servido para 4 segundos solo de nivel, la madre que me parió Yo creo que no he hecho ni cuatro, o sea, yo creo que le he cagado básicamente A ver bueno, pues toca voy a toca ahora verificarlo sí, y un segundo, por un segundo más. Pues ahora toca verificarlo y pues cambiar. Ya te digo yo que no lo he estructurado para nada, amigo. Yo un poquito para que no quede ese feo. Yo no lo he estructurado, o sea, se me hace, se me hizo raro no estructurar nada. Imagínate para mí lo raro que fue no estructurar. Bueno, lo voy a verificar. Y casi toca nerfear. ¿Tocan el fial, en serio? Lo siento, gente. No quería hacerlo, pero hay que hacerlo. No me puedo pasar el mío. Ayuda. Y eso que no lo he hecho tan difícil. Ahora. A ya. la, ya está. Ni. <coughs> por oh, Dios mío! Bueno, pues antes de que empiecen los próximos 20 minutos, hay que, bueno, pues eso, mirarse un poco el nivel del hay otro que para saber... Posible. ¿Sabes? Probarlo, claro. Clímax. Uy. Tenía que hacer esta canción. Sí, sí tenía. Ok, lo que pasa es que está más difícil, eh. Vale. El hey, wave que le he puesto. No, no me pasó tu nivel, espera. Ok, ok, ok. A ver, yo tampoco me lo he pasado, solo he hecho, Solo he sido en práctica. Yo, no, yo no, no, estoy lo practicando. Nada, también. Yo tengo que practicarlo. Coño, la primera. Es que tu nivel es imposible, eh. Ah, genial, y está bugueado. Que está bugueado, no me digas eso, eh, que, que, que me da algo. Sí, está bugueado. O sea, prácticamente la bola no. no. Bueno, pues. ¿Seguimos? Le damos otra vez. Pues de una. Bueno, pues como antes, 3, 2, 1. Ya. Vale. Um, ¿Qué puedo hacer? Ponemos esto así. Algo así. Y así. No, mejor no. Um, ahora una orografía. Entonces ahora vamos una por cuatro. ¿Cuánto queda? Tres, dos, uno. Vaya. Pues bueno, se acabó el tiempo. Manos arriba. Holanda. Me había ido a comprar un momentito. Uh. Básicamente hace poquito. No, tranquilo, hace poco. Bueno, pues. Lo que pasa eh... es que. ¿Eh? Ah, otra vez. ¿No has tenido tiempo? No, sí he tenido tiempo, tranquilo. He hecho bastante. Ojo. En el mismo lugar, ayuda <risa> Estaba a punto, pero este nivel. Toma ya. Lo siento, Dani, pero lo voy a verificar con el No pasa nada. Eine hey, 2, verificado. ¿Cómo que estaba ahí? No se lo acabo de verificar y me dice que no está verificado. I, que, que, que. Ala, ahora, tenías 4 segundos yo lo avancé 5 más, ala. ¡Ojo! Vale, eh, he de decir que me gusta mucho la que has hecho. Ah, Tu nivel, en la parte de tu nivel se me ha vuelto a bullear, del nivel. O sea. Yo solo sé mi parte es una pocilga muy mal hecha. Así que pues bueno, pues gente, dale, me Yo me despido aquí. Así que bueno, pues El primer challenge suave en el que participo me <ríe> siento increíble. Adiós. Oh, tío.